siendo del enorme absurdo de intentar cuantificar el dolor más grande del mundo. Es de seguro no habrá nadie que consiga refutar la siguiente ecuación sume usted primero todos los males comunes y restele el total de bienes privados divida por las horas malgastadas como almas a cuenta del plusvalor Toma usted ahora la pequeña cifra y reúne el valor. De darle medida verá que el resultado es la fracción indivisible de la falta de amor. Partiendo del enorme absurdo de intentar cuantificar el dolor. lugar, un pozo una nube efectos, de no pensar cuánto imaginó. Si el tiempo, pasa y arrasa, arrasa el tiempo con lo que pasa y no queda nada. Arrasa el fuego y en un segundo todo lo bueno y malo del mundo alumbra por igual. Vacíate hoy los ojos de llanto vacíate hoy la boca de canto De poesía, la galera Y de abrazos La vida entera Arrasa el tiempo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 Abranse las ventanas, abrace el pecho a la pena que se vea. Así el tiempo cuando pasa se enamora y se la lleva. las ventanas, llenense de primaveras los rincones de la casa, de canciones de mañanas, los rincones de la casa. sol, cada orilla que mojes son piedra musgui, fulgor.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 mientras nieve en las cumbres sol, piedra, musgo y fulgo.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 Normal. por eso cuando estés triste, podés volver por aquí, venderemos a recibirte, todos los tontes que fui, lamento decir, de que nunca habrá olas adentro del balde que llevas de mí más. Ay, me alegra decirte que sobre tu sombra canteras de nubes estallan en mil más.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 de mi mar Vi pesadas almas revolcas contra la arena sorprendidas de por una oleada El abuelo del rock, es primo pobre del jazz. Es un bolero sin ron, habla del vino y de vos. Es y bandoneón, sin esos aires de fundó el país de los barrios entre milonga y tambor el tango nacido de un puerto polizón de un barco amarrado al cielo en donde te buscan mis ojos, te lloran cantores, te cantan viajeros. El tango, tirado en un puerto, lastre de los barcos que aún surcan los cielos. Vimos que hoy brillan tus ojos, esclavos de lunas, borrachos de anhelos. Pescando, candombe y Sin esos aires de son de un barco amarrado al cielo, en donde te buscan mis ojos, te lloran cantores, te cantan viajeros. puerto, las tres de los barcos que aún surcan los cielos. Abismo, que hoy brilla en tus ojos, esclavo de lunas, borracho de anhelos, el mismo anhelo aquel que hoy brilla. En mis ojos, borracho de luna, fuego y seis de montón el movimiento Imperceptible y constante La suma de cada instante Es la batería de adentro Un instante lleva al otro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 que la necedad parió conmigo. ¿Será que somos ese movimiento recopilando una vida menos o más atrevida según con cuál argumento? Demorado por la euforia tú presente ya hizo historia Para un futuro que aprisa Viene a olvidar que la risa No termino tu memoria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 Chica la cumbre, chica la cumbre, chica la cumbre, chica la cumbre, chica la cumbre, será que la necesidad parió conmigo, será que es la materia de adentro, desatarme el alma en un simple gesto y tirarla al cielo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 Y al instante no es tan nuevo el fuego Andará este instante luego dos tambores Entre su huella y nosotros Un puente para que todo ese río, ese aire y esas palabras no se sequen en tu abismo. El pibe. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, nuestras miserias. Distinta suerte, el cuidado va a llorar que tuvo floja. espera la moneda que se va a donde van pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Con visera las alarmas suenan, suenan, suenan mal Ni una baldosa en su vereda le ha quedado Ni una baldosa semejante caripera piensa y mira pa' caripera piensa y El pibe pera la moneda que se va. El pibe pera la Creo que era sol, el cielo aquel. I'm uh -huh. Por una buena razón, la luna entró en mi cuarto, por una buena razón. una manchita sola vibrando una galaxia de pan en mis manos Yo me dedico a querer. Yo me dedico a querer cantando. No me recibo.